Surge una latente preocupación por parte de la OEA y no solamente de la OEA sino de la comunidad internacional de ver cómo se siguen socavando y acabando con por un lado los derechos humanos, por otro lado la libre expresión, por otro lado el querer un cambio pero no se puede y caso de eso latente lo vimos este fin de semana con el las elecciones presidenciales en Nicaragua donde los opositores sencillamente están en la cárcel entonces pues sin competencia pues la cosa es muy sencilla es algo que de tomar en cuenta y necesitamos que pues también la haya haya la corte penal internacional esté al tanto de eso porque igual sigue pasando en venezuela porque a ver ustedes recuerdan que cuando michelle bachelet mandó una delegación a que se quedara en venezuela para que investigara lo, las violaciones a los derechos humanos qué pasó les tenían una oficina pero les tenían prohibido la entrada a las cárceles a los hospitales a los centros de reclusión no dicho en fin donde ellos pudieran tomar base sobre eso... ...entonces les decían... ...la visita de ustedes es cuando... ...entonces ese día limpiaban la cárcel... ...ese día hacían arreglos... ...y pues permitía que entrara... ...pero no había una parte seria... ...donde los dejaran trabajar... ...y caso similar está pasando en este momento... ...con los delegados... ...por parte de la Corte Penal Internacional... ...donde supuestamente... ...sí están en Venezuela... ...perfecto, están en Venezuela... ...pero no los dejan moverse... ...entonces aquí vuelve una cosa es como si yo le dijera a alguien entre a mi casa pero le cierro la puerta es va a entrar si no lo va si no le voy a abrir la puerta y exactamente está pasando en venezuela y es la parte donde aquí sobre todo la OEA se está manifestando porque esto es algo de ponerle ya un poco de seriedad porque seguimos viendo que cuba sigue haciendo lo que se les da la guerra gana nicaragua entró para el quinto mandato haciendo lo que se les da la gana e en cabeza de Daniel Ortega, Venezuela va por lo mismo. Hombre, ¿hasta qué horas vamos a esperar a que estos hagan? Porque, mejor dicho, están haciendo ochas y panochas y entonces qué? Dejar que ellos sigan a ver que hasta dónde llegan. No, no se puede hablar de delitos pasados cuando todavía se siguen cometiendo actualmente. Por eso Luis Almagro pidió que se detengan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela y que se permita, pero de una forma seria, trabajar al fiscal de la Corte Penal Internacional queremos memoria, justicia y verdad, esto no es una cortina de humo, tenemos derecho a saber absolutamente toda la verdad, porque no podemos salir mostrando una cara amable cuando realmente se está pasando por cosas precarias. No podemos mostrar una sonrisa cuando a este lado lo que hay es tristeza y lágrimas. Tenemos que ser consecuentes con lo que estamos haciendo. Abogamos por un hemisferio libre de esas violaciones a los derechos humanos. Además, dejamos en manos de los países del organismo la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, dijo el secretario general de la OEA de la organización de los estados americanos de esa manera Almagro pidió que se detengan los crímenes de lesa humanidad en Venezuela mediante la búsqueda de la verdad, la justicia y la no repetición que es la cosa que de pronto en este momento nos choca porque qué sacamos que bueno listo vamos a hablar hasta vamos a pensar hasta el 2020 se van a investigar se van a hacer pero resulta que sigue cometiendo pues no vamos a hacer nada, o sea, la no repetición de los mismos crímenes, porque si no les estamos perdonando o le están perdonando del 2020 para atrás o incluso desde este 2021, pero actualmente se siguen cometiendo las falencias, por eso viene la preocupación por parte de la OEA. Yo quiero seguir siendo de pronto incómodo, harto, repetitivo. Pero es la única forma de que nosotros entendamos de que esto no puede continuar así. Tenemos que ponerle un alto. ¿Y quién manda? El pueblo. Pues necesitamos que el pueblo se manifieste. Yo quiero seguir entregándome a esto, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal. Leen y like, activen la campanita de notificaciones y comparta con todos sus amigos en las redes sociales. Le damos las gracias a más de 300 mil seguidores que tenemos los cuales día a día hacen que nosotros nos mantengamos acá siendo los chismosos del paseo, pero ante todo animando a la población venezolana que se manifieste, porque esto no puede continuar así. Aseguró también Almagro que el trabajo por delante en la situación política y social que enfrenta Venezuela es de justicia y tiene que ver con llegar a la verdad, esclarecerla, de estas violaciones sistemáticas a los derechos humanos y lograr condiciones de no repetición, o sea, démosle la vuelta a la página, pero que no se vuelva a repetir esto, porque si no, no está, está lloviendo sobre mojado, dichas palabras fueron en el marco de una conferencia de prensa, previa a la celebración de la 51 Asamblea General de la OEA, a desarrollarse en Guatemala de forma virtual por los próximos tres días, y cuyo lema es, una América Renovada, Pero yo diría que más que una América renovada, una América libre. El secretario enfatizó que la OEA realizó trabajos de relevamiento de denuncias de las presuntas víctimas del régimen de Maduro, las cuales fueron sistematizadas además de la capacitación de testimonios de las víctimas y de familiares y otras víctimas, todo esto con la colaboración extendida de la sociedad civil venezolana. Almagro instó a la comunidad de países americanos a recoger la memoria de los que fueron crímenes de lesa humanidad, hay que hablar con la verdad, con tal de que un día se tenga un hemisferio libre de esos crímenes, ya que ese es precisamente el objetivo de la organización regional Y eso es como, voy a hablarlo en términos religiosos Como el católico que va a confesarse Porque supuestamente se va a arrepentir Y entonces dice Padre perdóneme porque es que yo soy muy grosero Pero entonces me perdona hoy Pero mañana sigo diciendo groserías Entonces no estamos haciendo absolutamente nada Esto es, serían palabras al viento Aquí lo que se está tratando de hacer es Una América libre Una América humana Una América donde todo mundo pueda opinar Todo mundo pueda hablar Todo el mundo puede dar su concepto y además que cada quien coloque su granito de arena. Por otra parte pidió que se permita trabajar al fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, que indagará sobre los supuestos crímenes en Venezuela, pues dijo queremos memoria, justicia, verdad y no repetición. Que eso suena harto estar tan repetitivo, pero tiene que ser así. No repetición, porque el problema, volvemos a lo mismo, no solamente están investigando los que ya se hicieron, sino que hoy, el día de hoy, se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad. Luego, la Corte Penal Internacional abriera formalmente una investigación por la presunta Comisión de Delitos de Lesa Humanidad en Venezuela, si bien aclaró que por ahora no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo, esto apenas está comenzando a investigarse. Después de la visita del fiscal Cam, quien firmó junto al dictador Nicolás Maduro un memorándum en el que se explica que la entidad que dirige ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela, de acuerdo a, a lo que arrojó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 opositores. Algo a lo que también se refirió Luis Almagro fue a la, a la situación de Nicaragua tras las cuestionadas elecciones presidenciales y dejó en manos de los países que integran la OEA la posible aplicación de la Carta Democrática a la nación centroamericana. El tema de la crisis política en Nicaragua está en la agenda de la organización. Son ellos los países, son ellos en conjunto los países que decidirán el nivel de la aplicación de la Carta Democrática. Para Almagro se trata del trabajo que viene por delante, pero aclaró que no quiere incidir en el mismo. O sea, no, él no quiere ser piedra en el zapato. Recordemos que el dictador Daniel Ortega fue reelegido en unos comicios calificados de farsa para la mayoría de la comunidad internacional tras la detención de siete aspirantes a candidatos presidenciales y la carcelación de tres partidos de oposición. O sea, mandó al carajo a los que estaban de contrincantes y pues sin haber una contraparte pues sencillamente él era el presidente eso lo dije yo y lo venía diciendo desde hace seis meses atrás no hay necesidad de hacer elecciones en nicaragua cuando ya sabemos que el ganador va a ser daniel ortega no de una forma legal pero sí de una forma ilegal arbitraria y sobre todo con el plan de fuerza el artículo 21 contempla la posible suspensión de un estado miembro donde se constate que se ha producido la ruptura del orden democrático en las declaraciones de almagro recordó que un informe sobre nicaragua elaborado por la secretaría para el fortalecimiento de la democracia de la oea señala que la comunidad internacional debe exigir la alunación de esas elecciones y hacer un llamado a la celebración de un nuevo proceso electoral o sea Palabras más, palabras menos. Tanto la ONU como gran parte de la comunidad internacional en este momento no consideran a Daniel Ortega como presidente, sino que están pidiendo la anulación de dichas elecciones y están haciendo la llamada a un nuevo proceso electoral. Qué triste, es la realidad, pero eso es lo que hay. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.